Salvo amigos de físimas Más para el giorno de hoy, un nuevo allenamento ¿Qué allenamento Facho? Voy a hacer tres ejercicios para diventar el petto atlético, como un esportivo. Ni tropo piccolo ni tropo grosso, que al menos se vea, al menos cuando tú metes la maleta, dije, que lo leí, fa sport, que lo se mantiene, no es así tropo voluminoso ni tropo piccolo. Siempre. Siempre mi objetivo es, es siempre el balance, el balance, ni tropo grosso ni tropo piccolo. cual lo pueden guardar un poquito? Guarda, ta ta ta, ta, el saludo, el saludo, ta ta ta ta. Para el giorno de hoy, habíamos bisogno de, de una panca. Yo, como no quiero la panca, utilizo la Fitball que, que sento mi esquina murto ergonómica, sin dolores, todo aposto. Si tú hay la, la, la pala, utiliza la pala, o si no, una panca. Eh, aunque habíamos bisogno de un paio de manubri, un paio de manubri, ¿cuesto manubri? Pesa no, tú te dudes 20 kilos. Si tú hay más peso, voy más volumen, puedes aumentar el, el peso, eh, aunque las repeticiones. Y por último, habíamos bisogno de una banda elástica. Si tú hay una de otros colores, va bien. Y vamos a hacer tres ejercicios para meterte en forma, para alimentar ese peto atlético. Mira, comando, mira, comando. Vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad. Enviamos una información a a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física porque nuestro cuerpo es una máquina pero como una máquina debemos rescaldarla enviarle la información información porque si no nos fachamos mal mal ta ta ta ta ta ta ta voy a hacer cuatro series de Oni ejercicio cuatro series como le he dicho prima tú puedes modificar el el peso las repeticiones a mí me piace tanto hacer repeticiones de de 15 a que de 12, ¿por qué? Porque así estimulo el músculo, el músculo, el músculo, y una la vete, portado estos 20 kilos La próxima vuelta por todos portamos 30, más que portarlo a mano, así la pala hasta esta location. <ríe> Me fa sudar, a eso estamos sudando un poquito ok, perfecto. Me asugo. Importante una buena hidratación, también ta ta. Perfecto, dietro, dietro vamos a hacer esto cambio, adelante cambio Dietro. ok, perfecto la espalda, Hemos haciendo un poquito de, de movilidad ta, ta, ta. Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, voy a utilizar la banda elástica, vamos a hacer, voy a hacer cuatro serie de, de, de 15, 15 flexiones 15 flexiones, va bien, va bien va bien, 15 flexiones 15, 15, Vamos a depositar el peso que no nos dé un poquito de fastidio. ta. ta, ta, ta, ta. el agua, el agua, el agua, el agua. Perfecto, perfecto. Vamos a meter la... el tapetino. El tapetino, machuco el sudor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 15 piegamentos Piegami. Si tú no puedes hacer 15, fai 12. Si tú sei più fuerte, fai 30. La posición de como la empuñatura de, de, de, de la banda elástica esta forma esta forma la meto aquí dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro así ta, ta ta va a en esta forma ta. ok vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestras primas 15 piegamenti piegamenti piegamenti flexiones escendo, escendo siempre el cuerpo derecho, guardando avanti noche freta noche freta prepárate fretta. preparate 3 2 1 Via, gomito dentro, dentro il gomito. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, cinque in più. Uno, due, tre, quattro, ah, cinque perfecto, perfecto ja, ja, ja. la pala está escapando la pala, prendiámosla vamos a meter la pala a la, a la herba si al menos no, no, no escapa vía A eso vamos todo tu riposa, hidrátate voy a cambiar la, la posición, si al menos me la angulación es como laboro yo el ejercicio ¿como lo laboro yo? Tú puedes modificar puedes hacer ejemplo, puedes hacer la segunda serie la puedes hacer con, con una banda de, de, de colores cambia la resistencia cambia la resistencia yo la voy a hacer. jugar con, con el espeso de colores ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! prepárate prepárate, prepárate si tú aún no te estás inscrito, iscrivete a este canal. Andiamo. Nuevamente. 15, 15, 15. 15, 15. Guardo de frente. Guardo de frente. Direito, va. 3, 2, 1. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, habíamos hecho nuestra segunda serie. 15, 15, guarden el peto. El peto saluta. El peto saluta. Peto atlético. Ni tropo, ni tropo, ni tropo. Ni tropo grande, ni tropo piccolo. Oh, Madonna Madre de Dios 60 60 Arriba todo el estate Yo que esto lo facho al parco Tú lo vaya a casa tranquilamente Serenamente Me hidrato, me hidrato Ok, 2 vamos a hacer la terza. La terza, la terza, la terza, la terza. Voy a cambiar de esta forma: la terza, 3 de 15, 4 de 15, 4. Tú puedes hacer 12, puedes hacer 10, dependiendo de tua condiciones física Lo importante es laborar a conciencia. Tú conoces tu cuerpo mejor de me. Si estás estanco, férmate. Si tú puedes hacer de más continua continua. Sin excusa. Ok, se va, se va, se va. 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 7. Madonna, Madonna, 60, 60. He fatto 13. He fatto 13. Es normal, es normal. Me estanco, me estanco. 60, se 60. Se Manca la última. La última la faccio, 15, dale. La última la faccio. Sentivo que iba a exploder, a exploder el bichipiti. Ya estaba un poquito estanco. Pero va bien. Lo importante es mantenerse y recuperar. Ok, te riposa y andamos con la última. La última. El primo ejercicio para ver el pectoral. El, el pectoral atlético, atlético, atlético. Ni tropo ni tanto. Cierto que si tú vas a hipertrofiarlo, diventarlo así como, como un, una estatua, debe de forzarte, mangiar tanto. Aumentar el cargo y al menos de 2 a 3 volte a la semana en un entrenamiento. Ok, vamos a hacer las 15. Si en las 15 no, no riesgo, faccio 12, me fermo, pausa y continúo. Y finisco mi 15. 15, 15. No, debo hacer. Debo hacer 17 porque en la otra solamente he hecho 12. Debo recuperar. Debo recuperar. Ok, posiciones nuevamente. Guardalo, aquí Piegamenti, piegamenti. 3, 2, 1. Via. Me esdraño, me Abro, abro, abro. Abro, abro. abro. Eh, eh, se va, se va. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. È ah, ah, ah. e fatto 8. E fatto 8. Sono stanco, sono stanco. Continuo, continuo, continuo. È normale, è normale, Paolo. Che il muscolo si fatigue. Dai, dai, dai, dai. Io faccio poca pausa. Poca pausa. Per quello mi stanco tanto. Por eso me estanco tanto, pero veo los resultados. Dai, nuevamente, 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 1, 2, 2, 2, 2 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7. Uh, uh. Ah. Ay ay ay ay ay ay brucha brucha el bicipite brucha brucha brucha ah. Ah. Ah. ok ok abro cual me riposo me riposo uh. Aparte de entrenamiento Me puedes a Dos, un po abdominales Conseguir pecho y abdomen Top. Número uno, número uno, número uno Número uno Todo con este esfuerzo Vendrá pagato, pagato. Las cosas fáciles No te portan a ninguna parte Debes de esforzarte de forzarte. Y si hay estanco, férmate Y continúa Ok, perfecto, vamos a aprender la pala Prende la pala. Tú acá casa prende. Tú a casa la, la panca, la panca, la panca. Yo prendo la pala. Yo prendo la feedback, la feedback, la feedback. Vamos a hacer nuestro ejercicio el pectoral. Un alto, un alto. Este es nuestro segundo, nuestro segundo. Press plano. Press, press, press. Presa en la panca. pres en la panca. Me preparo. 3, 3, 2, 1, se va, queudo, 1, dale, dale, vádalo pa, 2, 1, 2 1, ok, se va, 3, si, sí, si, sí. lentamente, abre, abre, abre, 4, queudo, queudo, queudo, queudo, 5, abro, 6, desciende, 7, 8 9 10 ok, 2 en più 2 sí, sí. en più 1 ah, en più, si si, 1 en più lentamente ok perfecto, perfecto, hayamos hecho el press, el press plano al que al que sopra vamos a elaborar los músculos intercostales internamente internamente damos una pico variación así nuestro músculo labora completamente Dopo de, de este ejercicio que nos mancan otra vez, vamos a hacer el, el, el pullover pullover así expandemos la casa torácica così habíamos alenato hoy nuestro nuestro pelo grupo muscular como el pesto pesto atlético ah, ah, ah. ok ok mi reposo mi reposo me riposo, tú a casa puedes modificar el peso, modifica el peso si hay. Yo estoy laborando con 20 kg, 20 kg. Ok, nuevamente, nuevamente, prepárate. Ya, ya, ya. 3, 2, 1, vía, abro. 1, 2, 3. Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci, due in più Uno in più Ok perfecto, perfecto perfecto, velo, velo, velo el entrenamiento de pectorales ¿Quién no vuelve un peto gran, un peto tónico, tónico y fuerte ¿Eh? va bien cierto, si son otros ejercicios pero el giorno de hoy, solamente hecho estos tres en, si guardate en la página o un entrenamiento de pectorales solamente con la banda elástica también te lo consiglio, te lo llevo con sopra dos de las hidrataciones ¿Dónde? ve que no la veo ah, Sabrosa, sabrosa el agua Sabrosa la vitamina Ok, me mantengo, ok Voy a cambiar Voy a cambiar de posiciones, pero siempre el exceso el exceso movimiento, pues si me guardate de frente a darte la esquina la esquina la espalda, en español la espalda ok, prepárate prepárate para la terza para la terza baby, la terza, la terza 3 2, 1 vía, vía 1 2, contraigo 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 perfecto, perfecto. yo en esta pala rimango una maravilla, una maravilla, una maravilla una maravilla, tranquilo, relajado, no siento mal a la esquina, todo a posto. Siento el ejercicio del pectoral. ¿Cómo va el pectoral? ¿Cómo va? ¿Cómo va el pectoral? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Guarda el mío como se ve, se ve, se ve, se ve que lo estamos allenando Pectoral atlético, pectoral atlético. Abínale como de estos prima abdominales, así. Abdomen, y peto To, to, to. La salud te costa. La belleza costa. Todo costa. Con este esfuerzo vendrá pagado. Dai, dai, dai, dai. Se dai. la fai. Voy a hacer la última serie. La última, la última, la última, la última. La última. La última. La facho de frente, de frente, de frente. De frente a vos, de frente, de frente. Tiro un poquito indietro il del tapeto. Tiro el tapeta okay. ok perfecto perfecto la falta así de frente está cambia un poquito la angulación ok exposto el tapetino para que ok perfecto perfecto no se digan più se inicia 3 2 1 1 una, y via, y via, via, via, via, via, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9 10 último último 3 ah. siempre con el exceso peso tú lo puedes modificar eh. hay menos repeticiones menos repeticiones aumenta el peso con este ejercicio yo consigo de forma menos de 2 a 3 volte a semana, siempre dándole un poco de riposo. Ok, ahora adesso, adesso voy a hacer el, el pullover. Voy a aumentar el peso. Solamente prendo un solo, un solo manubrio uno solo, uno solo, uno solo. Ta, uno pa. Te riposa, te riposa. No en, en la pista ciclabile. Debo far en freta, porque si no arriban, arriban la bicicleta y, y, y debo espostarme. El eh, oro a la preferencia, cierto que sono, yo no, yo solo venuto. No es uno, pan es uno, no es uno. En este momento son las cuatro y e mesa, cuatro y e mesa del pomerillo. ok ok vamos a hacer el pullover. siempre, tú lo pones en la panquina Tú lo en la panquina, yo lo facho con, con la pala ok, ¿Cuál es nuestro objetivo? Váralo, pa. nuestro objetivo en este ejercicio es expandir expandir el, el asternón, el la casa torácica vamos a hacer el guardo. mesdrayo Voy a portar el peso dietro. Tra y vado avanti. Con este movimiento. Tra. Tra. Avanti. Ok. Vamos a iniciar. Prepárate. Prepárate. Tres. Due. Uno. Vía. Cuela como lo prendo. Cuela como lo prendo. huela en el gómito. Va. Va. Uno. 2, 4 Gomito, gomito chiuso 5 6 7 8 9 Ah, vado 10 Dame 2 en más, 2 en más, 2 más Ah Ultimo, ultimo, ultimo Tú no te puedes limitar, tú puedes hacer aunque en en 4 de 15, 4 de 15, pero pues sí estimula un poquito el pectoral. Con este ejercicio expandemos, expandemos la casa torácica. Ya se siente un poquito, se siente, se siente. Mira el pector mío como se mueve. ¡Ay, que bello, que bello, qué bello, qué bello! ¡Qué bello sentirse bene sentirse bene Que estamos laborando a conciencia Jesús no te regala niente cuesta ese esfuerzo cuesta es el fruto de, de la constancia y de la disciplina o 46 años o 46 años que me aleno o 46 años y son 27 años que me aleno me aleno de 2 a 3 vueltas y semana lo importante es ser constante disciplinado y anche una buena motivación uh, madre de dios madre de dios ok vamos a la nuestra, nuestra segunda, nuestra, nuestra segunda. Nuestra segunda serie se va a sentir, se va a sentir. Se va a sentir el esfuerzo, el esfuerzo. Oh. Dai, la próxima le aumento un poquito, un poquito più de peso, dale. Vamos a hacerlo con esto, ya. La próxima le aumento. le aumento. 3 2 1 ¡Vía! Vía, vía, vía, vía, vía, vía, vía. Va, va. 1 2. 3. Ahora bien y piados y patar en equilibrio. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Vale, dai, tira, fai. 2. 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, perfecto, Hayamos hemos finito nuestra segunda serie, ok, vamos a aumentar un poquito el, el peso, el peso, el peso voy a hacer solamente 10 aumento el peso, el aumento, aumento el cargo. Cuestos ejercicios, repetutos, de 2 a 3 vueltas a semana, guarda. El problema es que la gente vuele todo fácil, fácil, no, no, esto es, debe ser constante, constante, constante. Cuando tienes un invento, cuando pues solamente se debe laborar, laborar, tú puedes arenarte como me aleno yo, dos vueltas a la semana, tres vueltas pero ese es siempre constante, constante. Guarda ya. Siento el aunque el brazo que está que ha diventado grosso, guarda. como va? como va? Cierto, cuando se elabora el pectoral eh, eh, se involucra tantísimo el laboro de, de, del bíceps cuando debo espinte. Pero laboro el bíceps y guarda, laboro en el el, el pectoral. ok, perfecto. Vamos a vamos a fare vamos a fare nuestra terza voy a hacer 10 diez, 10 diez voy a dar la espalda doy la espalda doy la espalda doy la espalda 3 2 1 via 1 2 3 Quattro, cinque, sei, sette, otto, dove, dieci, riesco con due in più, due in più, due in più, dai, dai, dai, dai, non te puoi limitare, uno, Importante, usar el peso moderado, a la tu capacidad. Ni tropo pesante, ni tropo ligero, un peso que tú riesca. No, yo creo que esta cosa 15. Ah, para de facto iba a fare 10, de fatto 12. Ok, a eso falta, manca la última. Manca la última, la pala se está escapando. Se está escapando, pala. Venite qua venite con la pala. He facto, he aunque un entrenamiento per oblicuo para esta zona de cuatro. Para esta zona es te Pero lacho que sopla, sí también te ayuda a estar en forma, en forma, en forma, en forma. Bebo un poquito de agua, bebo un poquito de agua y finisco mi último ejercicio, mi última repetición. ¡Ah! La vitamina finita finita la vitamina finita la vitamina que mata agua ah ok, la última la última, la última, la última, la última, la última si tú ancora no te has inscrito inscríbete con este canal láchame tu comentario, láchame tu comentario. qué cosas podemos mejorar volete eh? un entrenamiento pues, per oblicuo, lo fachamos volete un entrenamiento para pues, la esquina, lo fachamos lo hacemos bien dale. Dale. prepárate prepárate 3, 2, 1, via. Ah, si va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sette Sette, sette Respira profondo Dieci Ultimo, ultimo, ultimo, ultimo Ok Perfetto Perfecto, perfecto. Vamos, por el giorno de hoy ya habíamos finito tres ejercicios para el pectoral. Si son los tres ejercicios, por el giorno de hoy ya habíamos fatto solamente pre-plano, pres, pres habíamos hecho flexión y con la banda elástica, y habíamos hecho el pullover para expandir la casa torácica. Tres ejercicios que han estimulado el pectoral per diferentes ángulos. Gracias a todas las personas que, que guardan con este canal, eh, a los que no se han inscrito, se puedes inscribir y activar la campanita. Vamos a hacer un poquito de stretching. Dai, dai. La espalda en dietro, la espalda, la espalda. Tan, tan. Avante. Sí, avanti. Uno, dos. No se me frega niente, niente, niente vamos a parar con este ok una pequeña presión ahí al gomito brazo dietro cambio, cambio dietro con mandato el entrenamiento, cambio, cambio, cambio abro, chiudo, abro, abro, chiudo, abro, chiudo ta, ta, como un notatore ok, por el giorno de hoy nuevamente ya finito. mil gracias, de core. Pablo